Bien, acá tenemos los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales, es bueno saber su ubicación. Ellos están ubicados dentro de la cavidad craneal. Van a ocupar el piso craneal anterior y piso craneal medio, o fosa craneal anterior y media. Si colocamos acá una imagen con el cráneo, ahí podemos evidenciar que van a ocupar estos pisos, o fosas, fosa craneal anterior o fosa craneal media. Recuerden que la fosa craneal posterior estará ocupada por el tallo encefálico, y el cerebelo y aquí podemos ver que esas dos estructuras, la que se encuentran en la fosa craneal posterior y la que se encuentran a nivel de la fosa craneal anterior y media, están separadas por la tienda del cerebelo que debería de ir acá, parte supratentorial y una infratentorial. Los hemisferios cerebrales van a ocupar la mayor parte de la cavidad craneal y vamos a evidenciar quiénes lo conforman. Bien, esos hemisferios cerebrales van a presentar varias caras. Tienen una cara lateral, esta que se ve aquí, tiene una cara medial, se ve acá, y una cara inferior. Tiene un peso de 1000 gramos en la mujer y 1100 gramos en el hombre. Van a estar divididos ambos hemisferios cerebrales por un surco llamado surco interhemisférico. Mostramos acá en esta imagen. Aquí, en la parte media, a un surco llamado surco interhemisférico. Entonces, en la parte media debería de ir la hoz del cerebro. Que es parecido a la tienda del cerebelo. La hoz del cerebro es un desdoblamiento de dura madre que se introduce. Déjeme quitar esto acá. Que se introduce dentro. Entre los dos hemisferios cerebrales. Debería de ir ahí. Ese surco es el surco interhemisférico. Están separados. Hemisferio cere cerebral del lado derecho y hemisferio cerebral del lado izquierdo. Este izquierdo y este derecho. ¿Qué sucede? Ambos. <coughs> Ambos hemisferios cerebrales vamos a encontrarlos unidos por esta estructura que se ve acá de sustancia blanca. Que se llama cuerpo calloso. Vamos a mostrarlo en éter para que lo vea mejor. Esta estructura que se ve acá llamada cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una son fibras comisurales los cuales van a unir los dos hemisferios cerebrales. También tenemos el tálamo, que es otra estructura que ayuda a unir los dos hemisferios cerebrales. Entonces, el cerebro estará formado o dividido en sí por lóbulos. Vamos a tener distintos lóbulos. Por ejemplo, acá en esta imagen podemos evidenciar los distintos lóbulos. Tenemos el lóbulo, el lóbulo frontal, que se encuentra anteriormente, pintado acá de color rojo. Posteriormente a este tenemos el lóbulo parietal, pintado de color azul. Debajo de ellos dos tenemos el lóbulo temporal, pintado de color amarillo. Y este que se evidencia posteriormente, de color verde, es el lóbulo occipital. A simple vista podemos ver cuatro lóbulos, que son los que ustedes conocen básicamente. Cada uno de esos lóbulos va a estar en relación con los huesos del mismo nombre. Por ejemplo, el hueso frontal se relaciona con el lóbulo frontal. Los huesos parietales se relacionan con el lóbulo parietal. Los huesos temporales se relacionan con los lóbulos temporales. El hueso occipital se relaciona con esto. Por eso tienen sus nombres los huesos, por la relación que tienen con los lóbulos, o viceversa. ¿Qué sucede acá? Profundamente al surco de Silvio, o al surco lateral que vere veremos más adelante, se encuentra un quinto lóbulo. Eso que se ve acá, profundamente el surco de sirvio, se va a llamar lóbulo de la ínsula. Es decir, ya no son cuatro lóbulos, como ustedes conocían antes. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora hay un quinto lóbulo, que es este. Me voy a colocar un cinco. Quinto lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula. Ese lóbulo se ve oculto, profundo el surco de Silvio. El surco de Silvio es este que se ve. Para usted ver ese quinto lóbulo tiene que separarlo. Como se ve acá entre esos dos separadores, van a separar y ese surco de Silvio separado va a mostrar acá el lóbulo de la ínsula que se encuentra oculto. También llamado ínsula de rey. Bien, no vamos a entrar en tanto detalle de ese lóbulo. También jóvenes, funcionalmente existe un sexto lóbulo. Si la damos para abajo. Existe un sexto lóbulo que lo vamos a encontrar en la cara medial de los hemisferios cerebrales. Pero ese sexto lóbulo es funcional. Sería esta estructura que se ve acá. Lo conocen como circunvolución del cíngulo. Pero esa circunvolución del símbolo le llaman lóbulo límbico. Bien, lóbulo límbico o circunvolución del símbolo. Ese se considera funcionalmente el sexto lóbulo del cerebro. Funcionalmente. No es acá un lóbulo per se porque termina acá es el nombre de giro o circunvolución. Estos son los distintos nombres que vamos a ver ahora, los giros o las circunvoluciones. Cómo se divide cada lóbulo en giros o circunvoluciones. Pero antes de eso, vamos a dividir de manera anatómica esos lóbulos teniendo en cuenta los surcos principales. Por ejemplo, aquí vamos a evidenciar este surco, que es el surco central o de Rolando. Ese surco centrado de Orlando se evidencia en la cara lateral de los hemisferios cerebrales. Vamos a mostrarles los principales surcos que van a dividirlo en lóbulos. Delante de ese surco vamos a ver acá todo eso Viene siendo el lóbulo frontal. Detrás del surco sería todo eso lóbulo parietal. Ese va a ser el surco que tendrá como límites o referencia. Déjenme poner esto un poco más grueso. Ahí. Surco central o de Rolando. Acá debajo vamos a tener el otro surco principal que es el surco lateral o de Sirvio. Bien. Surco lateral o de Sirvio. El surco lateral o de Sirvio va a separar el lóbulo frontal del lóbulo temporal y el lóbulo parietal del lóbulo temporal. Surco de sirvio o surco lateral. Manejen los dos nombres. Lo puede salir en el examen. Tanto sirvio como surco lateral. ¿Qué pasa? Ese surco lateral o de sirvio se va a dividir en, varias ramos, en varios ramos. Tenemos acá una porción que se llama ramo anterior, que es esto. Tiene un ramo ascendente, que es este. Y tiene un ramo posterior que es este. El que le mostré es el ramo posterior del surco de Sir. Entre el ramo anterior y el ramo ascendente van a delimitar esta zona acá que se llama porción triangular. Que más adelante veremos a quién pertenece. Tenemos otro surco acá principal que es el surco parieto-occipital. Ese surco no es tan marcado como los demás, no es tan largo como ven acá. Pero ese surco se ve más pronunciado en la cara medial de los hemisferios cerebrales. Para verlo, déjeme ir a la cara medial. Aquí. Mire qué profundo se ve acá. Ese es el surco parieto occipital. Ese surco va a separar, como dice su nombre, el lóbulo parietal, que será todo lo que se encuentra delante de él, y el lóbulo occipital, que es todo lo que se encuentra detrás de él. Líquido. Aquí podemos ver también otros surcos, por ejemplo, por encima del cuerpo calloso. Hay un surco que se llama surco pericalloso o surco calloso, en ese caso. Surco del cuerpo calloso o pericalloso. Y por arriba de este vamos a tener otro surco, que sería por encima de la circunvolución del cíngulo, que se va a llamar surco del cíngulo o surco marginal. Acá. Le menciono esos dos porque por ahí van a pasar algunas arterias. Cuando hagamos el tema de las arterias del cerebro, aquí vamos a tener varias arterias que van a pasar. Una se llama arteria pericallosa y otras se llama arteria marginal. Ambas, a su vez, rama de la arteria cerebral anterior. ¿Qué pasa? Vamos ahora a entrar en detalle para dividir cada lóbulo del cerebro. Esos son los surcos que tiene que tener en cuenta. Otro surco que se ve acá, que se puede decir de los principales, en el lóbulo occipital específicamente, es este. Se llama surco calcarino. Ese surco calcarino, por ahí va a pasar una arteria llamada arteria calcarina. Y ahí, en ese surco calcarino, se encuentra el área visual primaria. Viene siendo el área 17. Bien, se le da número. Profesor, una pregunta. Ajá. Usted dijo que en el surco calcarino es el área 17 visual primaria y también usted habló de una arteria. Sí, la arteria del mismo nombre. Ok, gracias. Calcarina, rama de la cerebral posterior. Sí, gracias. La cerebral posterior, rama de la arteria vacilar. Vamos a ver ahora las circunvoluciones de cada uno de los lóbulos. Vamos paso por paso. Primero comenzamos por los surcos que van a dividir los lóbulos, en este caso todo lo que está delante del surco central, lóbulo frontal, todo lo que está detrás del surco central, lóbulo parietal, todo lo que está debajo, entre, entre el lóbulo parietal y el frontal, es el lóbulo temporal, y entre el surco parieto-occipital, todo lo que está detrás, el lóbulo occipital, y lo que está delante, lóbulo parietal. Vamos a ver ahora esos lóbulos, cómo se dividen. ¿Qué tenemos acá? Delante del surco central, Vemos otro surco, miren, ese es el surco precentral. Bien, como este es central, este es precentral. -pre También llamado prerolándico. Si ese es el ro rolándico, este es prerolándico. ¿Qué pasa con este surco precentral? Se encuentra separando del surco central y van a tener acá el límite de una estructura que es abultada. Esa estructura abultada se llama circunvolución o giro. El nombre de esto se llama circunvolución precentral. Luego vamos a tener acá otros surcos que son horizontales. Tenemos uno arriba y otro abajo. Esos surcos se van a llamar surco frontal superior y el surco frontal inferior. En dado caso, si le preguntan, pregunta de examen, si le preguntan cuántos surco tiene el lóbulo frontal. Ahí tenemos uno, dos, tres surcos. ¿Cuántas circunvoluciones tiene? Tiene una, dos, tres cuatro circunvoluciones. ¿Cuáles son esas circunvoluciones? Tiene una que es vertical, esta es la única que es vertical, la precentral, y tiene tres circunvoluciones horizontales. Tiene la circunvolución frontal superior, que es esta, tiene la circunvolución frontal media, que es esta, y tiene la circunvolución frontal inferior, que es esta. Circunvolución frontal superior, frontal media, frontal inferior. Entonces, la circunvolución frontal inferior es la que se subdivide. En tres partes. Esta parte del surco de Silvio va a dividir esa circunvolución frontal inferior en tres partes. Tiene una parte anterior acá que se llama porción orbitaria. ¿Qué es esto? Porción orbitaria. Déjame ver quién llegó. Acá, esta porción es la porción triangular. Mira la forma que tiene esta. Porción triangular. Por esa formita que tiene ahí se llama así. Y esta que se ve acá detrás es la porción opercular. Esas son las tres partes de la circunvolución frontal inferior. Porción orbitaria, por la relación que tiene con la eminencia orbitaria acá. Esta parte es la parte triangular, por la forma que tiene. Y esta porción es la porción más posterior, llamada porción opercular. Eso es del lóbulo frontal, circunvolución frontal inferior. En esta parte aquí, vamos a encontrar el área motora del lenguaje, en la circunvolución frontal inferior. Área motora del lenguaje o área de broca. El lóbulo frontal, está bien siendo acá. La parte que se encarga del área motora primaria, viene siendo el área 4, circunvolución precentral. Pero no vamos a entrar tan profundo para que ustedes se aprendan, por lo menos, la parte de la división. En el lóbulo frontal también, miren, se va a evidenciar en la cara media de los hemisferios cerebrales. Aquí vemos, por ejemplo, la circunvolución frontal media y esta parte, circunvolución frontal superior. Lo vamos a ver también en la, en la cara media de los hemisferios cerebrales. El lóbulo parietal. El lóbulo parietal va a estar dividido aquí por varios surcos. Tenemos este surco que es el surco postcentral. Surco postcentral. Y tenemos este otro surco que es horizontal. Tiene dos surcos nada más. Este surco que es horizontal se llama surco intraparietal. Tiene varias circunvoluciones. Específicamente vamos a evidenciar acá en la cara lateral tres circunvoluciones. Tenemos la circunvolución o giro postcentral. Detrás del surco central. Eso tiene que ver con el área sensitiva o área asociativa. El lóbulo parietal su función es sensibilidad. Aquí tenemos esto que va a estar por encima del surco intraparietal, se llama circunvolución parietal superior o en este caso el término de lobulillo, como es más pequeño se va a llamar lobulillo parietal superior. Bien, y acá debajo lobulillo parietal inferior, esto, lobulillo parietal inferior. Ese lobulillo parietal inferior se va a relacionar con las circunvoluciones temporales, por ejemplo, circunvolución temporal superior, o aquí en esta parte se, ve, se ya va a llamar, ese giro que tiene la circunvolución temporal superior, se va a llamar giro supramarginal. Esta. Y este giro que tiene la circunvolución temporal media, que más adelante veremos, esas circunvoluciones, se va a llamar giro angular, o giro angularis. Giro angular y este giro supramarginal. Hay una, una unión entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Bien. ¿Qué sucede? En la cara medial de los hemisferios cerebrales, pasamos a la cara medial, delante del surco parieto-occipital, aquí, surco parieto-occipital, que separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Ese lóbulo parietal va a tener esta estructura, que va a estar eh, delimitada anteriormente, por este surco que es el surco marginal y acá detrás vamos a tener el surco parieto occipital eso va a delimitar esta estructura que se llama precuña Bien, la precuña esa es esa estructura que se encuentra delante del surco parieto occipital y el surco marginal precuña eso pertenece al lóbulo parietal entonces, ahí vamos a tener en la cara medial, hemisferio, en, la, en el lóbulo parietal, en la cara medial, una sola estructura, que se llama precuña. Y acá afuera vamos a tener tres circunvoluciones. Lóbulo parietal superior, parietal inferior y el, y la, el surco postcentral. Eso es en cuanto al lóbulo parietal. En cuanto al lóbulo temporal, aquí, tiene varias circunvoluciones. Tiene una circunvolución temporal superior circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior si nos trazamos con los surcos tiene un surco que es acá arriba que es el surco temporal superior acá surco temporal superior y ese surco temporal inferior también ahí entonces circunvolución temporal superior, media e inferior, eso es en la cara lateral, tiene tres circunvoluciones acá superior esta viene siendo la media y esta la inferior aquí esta ¿qué pasa? si vemos esto, desde abajo vamos a ir a la cara inferior vamos a tener acá dos circunvoluciones más, aquí terminamos la circunvolución temporal inferior, que es esta entonces en la cara inferior vamos a ver dos circunvoluciones más, esas circunvoluciones se van a unir con el lóbulo occipital, por lo tanto le vamos a llamar a esta, a esta circunvolución temporoccipital medial u occipito temporal medial y a esta circunvolución Temporoccipital lateral. En este caso, esta marca. Esta es la circunvolución temporoccipital lateral. Eso es lateral. No es medial. Esa este es la parte lateral y esto es medial. Lo medial es más próximo a la línea media. Déjenme ver. Esta. Circunvolución para hipocampar. En la parte anterior de esa circunvolución, esa viene siendo la circunvolución temporo-occipital medial u occipito-temporal medial. Le hablo temporo porque comienzo acá en el lóbulo temporal y también en el occipital. O puede ser occipito-temporal. Déjeme ver aquí. Ok. Aquí tenemos el nombre correcto. Mire. Esta es medial. Y aquí le pusieron medial también, pero esta va lateral. Ahí hay un error tipográfico. Debería de ir lateral, no medial. En esta es medial. Entonces, circunvolución occipital temporal medial, la unión entre el óvulo occipital y temporal. Pero acá, en la parte más anterior, se va a llamar esto circunvolución para hipocampar, como dice aquí. ¿Por qué? Porque se va a relacionar con el hipocampo. Y esta estructura, que se ve acá en forma de gancho, se conoce como uncus del hipocampo. Eso se va a relacionar con el sistema límbico. Eso. Esa circunvolución en sí va a relacionarse con el sistema límbico. Al igual que el lóbulo límbico que se viene siendo la circunvolución del símbolo que mencionamos anteriormente. El famoso sexto lóbulo funcionalmente. Y eso es todo con respecto a las circunvoluciones. Aquí el lóbulo temporal va a tener un polo que es el polo temporal. El frontal tiene un polo, que es el polo frontal. Eso que se ve aquí. Y el occipital tiene otro. Tres polos. Frontal, temporal y occipital. Con respecto al lóbulo occipital. El lóbulo occipital... Ah, recuerden. Función del lóbulo temporal tiene que ver con audición. Audición. El occipital tiene función visual. Entonces, el lóbulo occipital, este vamos a tener acá varias circunvoluciones, por ejemplo aquí vemos un surco que no me interesa tanto, es el surco occipital transverso, este es el surco semil semilunar, por ejemplo, esto es inconstante como dice ahí, por eso no me interesan tanto, pero sí me interesa el surco carcarino que se evidencia en la cara media de los hemisferios cere cerebrales, que veremos más adelante de importancia. Entonces, en el lóbulo occipital hay aproximadamente seis circunvoluciones. Pero tienden a confundirse acá porque los surcos no son tan constantes como vemos como estos, ni tan profundos, ni tan grandes. ¿Qué pasa? El lóbulo occipital en la cara medial es lo que más me interesa. Tenemos esta estructura debajo del surco parieto que tiene forma triangular, estará entre el surco carcarino, que mencionamos anteriormente. Y el surco parietal occipital, eso se llama precuña, eso se llama, perdón, cuña. La precuña, recuerden que pertenece al lóbulo parietal, y la cuña va a pertenecer al lóbulo occipital. Diferencia entre esos dos, miren la forma que tiene la cuña, por eso se llama así, tiene forma triangular. Y la precuña tiene forma cuadrilátera, también le llaman lóbulillo cuadrilátero. Uh, ok, ¿qué sucede? Con respecto acá a esta estructura que se encuentra debajo del surco calcarino, esta parte, viene siendo la porción lingual, esto, déjame buscarla acá, giro lingual del de lóbulo occipital, giro lingual, debajo del surco calcarino. Eso es lo que más me interesa. Y ya las otras dos circunvoluciones que vemos en la cara inferior, son las que se relacionan con el lóbulo temporal, que ya vimos, mencionamos anteriormente. La occipito temporal medial, la occipito temporal lateral. Nítido. Le mencioné que eran seis aproximadamente. Aquí tenemos una, tenemos otras, dos, tres, cuatro, y la que se encuentran en la cara lateral. Preguntas jóvenes de los hemisferios cerebrales. División, convoluciones y surco. Tienen. Buenos días, doctor. Ponga la imagen donde se ve el uncus, Por favor. Que usted okay. lo señaló. Míralo ahí. Ok. Gracias. ¿No tienen preguntas? ¿Qué circunvolución es esta? Ahora yo le pregunto a ustedes. ¿Qué circunvolución es esta? Sería la pre-central. Pre bien. Y esta acá. Se circunvolución, front, circunvolución frontal media. Bien. Y esto acá. Lóbulo del cíngulo. Bien, circunvolución del cíngulo, giro del cíngulo o lóbulo límbico. Bien, está bien. Entonces, ya saben, en función del lóbulo frontal, el lóbulo frontal tiene que ver con la parte motora y también acá en el polo frontal tenemos el área de la personalidad. Eso es lo que nos hace diferente ya a las demás, perso a los demás personas sí. y también a los anim animales inferiores por el racionamiento lógico que va a existir en ese lóbulo frontal. Bien. Eso es en cuanto a la función más importante. En cuanto a las áreas, tenemos el área de Wernicke que es el área auditiva del lenguaje, que se va a localizar entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Específicamente son varios números que se le dan a esa área, que es la 39, la 40 y la 22. Eso es ya funcionalmente hablando, para que ustedes puedan entenderlo un poquito mejor. Déjenme, por ejemplo... Esa parte para hablarle un poquito de las áreas. En cuanto a las áreas, le estuve mencionando el área motora primaria. Le voy a mencionar básicamente la más importante. El área motora primaria que se encuentra acá en la circunvolución precentral. Esa tiene que ver con la función motora. Principalmente miembros inferiores y miembros superiores. Tenemos acá el área motora secundaria. Esta que viene siendo la 6, la 6 y la 8. Se encuentra en la circunvolución frontal superior. Por ejemplo, aquí le puede decir más o menos las funciones. Ok, aquí le dicen los nombres. Área somatosensitiva primaria. Que es el área 3, 1, 2. Esa se encuentra específicamente en la circunvolución poscentral lo voy a mencionar así. Para que por lo menos lo vayan relacionando. El área somatosensorial primaria. estas se encuentra en la circunvolución poscentral Nos vamos directamente a la circunvolución poscentral y esto es lo que tenemos. mire 1, 2. 1, 2 y 3. Ok. Entonces. Eso es la circunvolución postcentral. Y aquí le dice inmediatamente. Se encarga de recibir los impulsos nerviosos procedentes del sentido del tacto. Recuerden que tiene que ver con la sensibilidad del tacto. Estas áreas son imprescindibles para captar el dolor, la presión, la temperatura. Ahí termina un tracto que es el tracto espinotalámico lateral. Bien, Acá, motora primaria. El área motora primaria viene siendo el área 4 que le mencioné acá, delante del de surco central. El área motora primaria se encarga de controlar los movimientos voluntarios contralaterales del cuerpo, es decir, de los hemisferios contrarios al que se encuentra. En este caso no le dice la ubicación, pero ya ustedes saben, la voy mencionando acá, donde está. Circunvolución precentral. El área sensitiva secundaria, esto está ubicado en el obulillo parietal superior. Área sensitivas secundarias. Específicamente, nos vamos acá, en la cara medial de los hemisferios cerebrales, o podemos ver acá en la parte superior, 5 y 7. Ahí son dos números en conjunto, 5 y 7. El área 5 y 7, ya van a recibir la información del sentido de la vista, la van a procesar y controlar los movimientos corporales que nacen con la respuesta de estos estímulos visuales. El reconocimiento de los objetos a través del tacto. Eso viene hacen, siendo hacen la función principal. El área premotora, que viene siendo el área 6, en este caso, y el área 8, que viene siendo la parte espinovisual. Por ejemplo, aquí dice, regular los movimientos voluntarios de los ojos. Reflejos espinovisuales. Controla la musculatura de los ojos. Y el área 6 lo que hace es, es una región del cerebro que generalmente desempeña movimientos voluntarios. Produce movimientos involuntarios también. Y va a estar inactiva para movernos en determinados estímulos visuales o auditivos. ¿Qué sucede? Se va a combinar el área 6 con la 8. Como esta va a estar un poco inactiva, se combinan ambas. Entonces, las dos tienen funciones espinovisuales. Aquí tenemos. Está ubicada en la circunvolución frontal superior. Área 6, área 8. Delante de la circunvolución precentral. Superior, media e inferior. Es decir, en el polo frontal. 9, 10, 11 y 12. Todo eso acá viene siendo la parte del polo frontal que tiene que ver con esas funciones, racionamiento lógico, raciocinio, pensamiento. Entonces, esto acá es lo que tenemos, área prefrontal El área 13 no me interesa, el área 14 no me interesa, el área 15 no me interesa, el área 16 tampoco me interesa. Estas áreas vamos a tenerla ubicada en el lóbulo de la ínsula. Déjenme ir para allá, el lóbulo de la ínsula, para que ustedes por lo menos sepan dónde están. Miren, y ahí nos la van a mostrar. Esas áreas se van a encontrar ocultas. No se van a ver en la cara lateral ni en la cara media de los hemisferios cerebrales. Bien, si vemos acá que del 11, 12, del 12, el 13, 14, 15 y 16 se van a perder. No se muestran acá porque están en el lóbulo de la ínsula. Y del 12, ¿a qué número saltan después del 12? El más bajito de todo lo que se ven ahí. El 17, maestro. Exacto. Ajá. Ese sí es importante, el 17. ¿Por qué? Que yo lo mencioné con el 17. Mira, no lo puse ahí. Que yo le mencioné de eso. Ahí. Del área 17. No eh, de la corteza visual, maestro. Usted dijo que era una eh, visual primaria que está formada por la región 17 del área de Broma y que su función es unir una sola información eh, que llega a los ojos. Usted dijo visual primaria, es el nombre. Entonces, área visual primaria que viene siendo el área 17 El micrófono, por favor Sí Aquí tenemos área visual primaria, área 17 Entonces lo que hace es lo que mismo dijo la compañera Unir la información que llega a los ojos Entonces, el área 18 y 19 es área visual secundaria ¿Dónde están estas? Por encima y por debajo del área 17 Específicamente el lóbulo occipital Miren acá Por encima vamos a tener acá el área 19 y luego el área 18. 18 por encima de la circunvolución acá del 17. O giro la parte del surco de carcarino. Y arriba, más arribita. Próximo al surco pareto occipital. Tenemos el área 19. Y más abajo en el, el, el giro lingual. El área 19 también. En los extremos. Área 19. ¿Qué pasa? Tenemos por ejemplo el área... 2021, eso es en el lóbulo temporal. Bien, las áreas del lóbulo temporal, 2021. En este caso, encontradas en la circunvolución temporal superior, 2021. Esto es lo que permite vincular experimentación de sensación de pensamiento y razonamiento. El área 22, que se llama psicoauditiva, esto tiene que ver más con la audición. Procesa las informaciones para entender lo que la persona dice. Y esta es la que se va a relacionar, como mencioné anteriormente, el área 22 se va a relacionar con el área moto eh, de Wernick, que viene siendo el área de la compresión del lenguaje. ¿Entendido? Con la 39 y la 40. Estábamos acá, 22, que se relaciona con la 39 y la 40, que se encuentran en la circunvolución parietal inferior. Y esta es la 22 que se encuentra en el lóbulo temporal. Entonces, vamos a ver. Vamos a buscar ahí 39 y 40. Tí, tí, tí, tí, tí, tí, tí, tí. Mírala acá. Entonces, 39 y 40, como le dije, eso está en el lóbulo temporal y se llama área de Wernicke. La cual es muy importante no solo para la comprensión de las palabras, sino para permitir. Que desarrollemos discuti eh, discursos bien es escritos, estructurados. Seamos capaces de organizar realmente, adecuadamente. La, la, la. Entonces, área sensitiva del lenguaje. Es el área de Wernicke. El área motora del lenguaje es el área de Broca. Recuerden que es la 44-45. El número 4, 4, 4 Ya saben, esa 22 permite la compresión del lenguaje oral. Y las otras dos, 49-40... Muy importante para la compresión de las palabras. Por eso le llaman acá área de Wernicke. Esas son las áreas que más me interesan que ustedes se aprendan. Ya las demás no, no tan significativas. Por ejemplo, el área del gusto. Esa la vamos a encontrar en la circunvolución postcentral. ¿Cómo yo sé que está ahí? Eso está justamente antes de llegar al surco de sirvio. Vamos a la imagen. Acá, 43. Está justamente debajo de la 312. En la circunvolución postcentral. Próximo al surco de sirve. Entonces aquí vemos, miren, la 22, la 39 y la 40. Recuerden que la 39 y la 40, por ejemplo la 40, se encuentra en la circunvolución o en el lobulillo parietal inferior. La 39, ¿cómo se llamaba eso la circunvolución temporal superior? Miren, ahí vamos a encontrar, ¿quién? El número 39. Aquí el 40. Y aquí el 22. Esas tres áreas son las que forman el área de Wernicke bien se encierran así y aquí 44 y 45 el área motora del lenguaje aunque le pongan solamente 39 y 40 pero la 22 recuerden que va también a formar parte de aquí 45. área motora del lenguaje área de broca no me interesa la 46 no me interesa la 47 eh, acá no me interesa la 37 si me interesa la 22, la 20, la 21, no me interesa la 42, pero sí la 22. Bien, ustedes traten de buscar esas informaciones y saber la más importante, ¿cuáles serían? Por ejemplo, la 27 no me interesa. La 28 quizá me interese, ¿por qué? Porque se encuentra con la relación acá del olfato. Eso se encuentra relacionado con el olfato, el área 28. Este está justamente... En la circunvolución, miren acá, temporal, área del olfato. Esas es relaciones con el sistema límbico. El área 38 es el área del miedo. Se localiza en el polo temporal, área del miedo, 38. Para eso me voy acá y confirmo. Déjeme ver si está por ahí, la 38. Salta de la 37 a la 39 y 40. Creo que la 38 no la pone. Nada, jóvenes, eso es todo lo que ustedes tienen que relacionar. Así que vayan bien, que la vayan bien en su examen. Si no tienen más preguntas, nos vemos en la próxima.